Hola, hola, soy el padre Pepe. Hoy vamos a estar contemplando en el estilo ignaciano la, la cita bíblica del camino de Maús. Voy a estar utilizando mi voz para guiar los diferentes pasos. Esto tiene pros y contras. Los pros es que pues, es muy fácil hacerlo. Los contras es que a veces usted va a necesitar más tiempo en algún punto o en otro. Y yo voy a seguir eh, hacia adelante. Por eso también voy a tener este mismo video con los pasos de la oración para que usted los pueda ir siguiendo a su propio ritmo y además con cualquier otra cita bíblica. Que yo recomiendo siempre eh, que cuando sea una contemplación, pues en realidad solamente se puede hacer con, con cosas que tengan acciones, no cosas que estén sucediendo. Eh, para todo lo demás pues, se puso una meditación. ¿no? Eh, voy a poner algún video por aquí que hable de, de eso. Ya he hablado de esto en el canal. Así que pues vamos a estar un momento con el Señor. El primer punto de la contemplación iniciana es preparar la oración. Y esto es lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para prepararnos, pues, eh, ¿qué es lo que hacemos? Primero, pues seleccionamos una cita bíblica que ya yo la estoy tomando aquí y se la voy a leer para que sepa como las partes de esta cita bíblica. Y ya comenzamos a ir viendo por dónde... Eh, Vendrá algo interesante, ¿no? Para mí, ¿dónde me podría yo detener? Eh, que me gustaría disfrutar? ¿no? Aquel mismo día, iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús, que distaba eh, 60 estadios de Jerusalén. Y conversaban sobre si todo lo que había pasado, perdón, y conversaban sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. El contexto es que todo lo que había pasado es la crucifixión de Jesús. Habían visto este evento tan, tan difícil. ¿no? Eh, y yo creo que ahí vamos ya viendo cómo se podrá conectar con nuestra vida, cuáles son las cruces que traigo por ahí y, y de qué cruces vengo, ¿no? que ando caminando. Eh, y, y dice que Jesús siguió con ellos, así que continuamos. Pero sus ojos estaban retenidos de modo que no lo conocían, no lo podían identificar. A veces eso nos pasa cuando estamos en medio de los problemones de la vida, cuando estamos en medio de las cruces que nos toca cargar, que no podemos ver por dónde está Jesús con nosotros, aunque está por ahí, ¿no? Y les dijo, ¿de qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con un aire entristecido. Uno de ellos, Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe de las cosas que estos días han pasado en ella? Jesús le dijo, ¿Qué cosas? Cuéntame. Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras, en palabras, delante de Dios con los sacerdotes y magistrados, condenados a muerte, y lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya tres días de que esto pasó. Yo creo que sería bueno, tal vez vamos pensando, ¿eh, ¿de qué me gustaría hablarle a Jesús? ¿Cuáles problemones he traído? Eh, y, ¿Y de qué he hablado últimamente con mis amigos, no con mi familia? ¿Qué es lo que traigo en la cabeza y en el corazón? Y continúan hablando, no voy a entrar mucho en toda la cita bíblica porque es un poco extendida. Eh, y Jesús les contesta, ¿no? Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo una demanda de seguir adelante pero ellos le forzaron diciéndole quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos, tal vez sería un buen lugar para detenernos ¿no? cuando, cuando entremos a esta cita y entró a quedarse con ellos Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Hablábamos de esto del discernimiento, ¿no? que cuando estamos en presencia de Dios, se nos mueve interiormente el corazón eh, y de esto es lo que están hablando, les ardía por dentro algo que es, pues estábamos sintiendo la consolación. ¿no? Y dice, levantándose en ese momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once que estaban con ellos y les decían es verdad el señor ha resucitado y se le apareció a Simón le contestaron los, los discípulos ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le había conocido lo, cómo le habían conocido en la fracción del pan qué bellacita bíblica y qué regalo poder detenernos un ratito en ella así que pues vamos precisamente a eso. Eh, San Ignacio recomienda que lo primero que hagamos siempre sea reconocer que Dios me mira con amor. Y vamos a comenzar esta caminata ya desde ahora. Y vamos reconociendo la mirada de Dios. ...sobre nosotros... ...todo un momento para... ...cerrar mis ojos si lo necesito... ...y me reconozco... ...amado, amada por Dios... ...dentro del abrazo de Dios... ...dentro de su mirada amorosa... ...y comenzamos este momento... En ese abrazo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dejamos envolver por su abrazo, por su presencia, por su mirada amorosa. Y ahora preparo mi cuerpo Vamos a revisar cómo nos sentimos. Vale la pena revisar mi cuello, moverme hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Reviso mi rostro. Si estoy haciendo un ceño, si estoy haciendo caras. Trato de relajarlo completamente. A veces ayuda a tensar y relajar, si sonrío grande y luego suelto todo y respiro. Y si junto todos los músculos hacia adentro del rostro y luego descanso, los dejo caer y respiro. Y Continúo así junto a mis hombros. Los tenso y los dejo caer. Una, dos, tres y caen. y ah. Me dejo disfrutar este momento de relajarme. Estar con Dios bajo su mirada. Y gracias a Dios por mi cuerpo. Que me permite conectarme con Él. continúo respirando y tal vez pongo tensión en todos los músculos. El pecho, la espalda. Relajo y tenso piernas chamorros frente la parte frontal de las piernas parte de atrás los dedos de los pies y respiro lo más profundamente que pueda sostengo suelto completamente Dejo que salga todo, todo el aire de mis pulmones completamente y respiro y continúo respirando normal. Ahora vamos a hacer la oración preparatoria, que siempre San Ignacio nos recomienda sea la misma. Señor, que todas mis intenciones, todo lo que haga y lo que piense, esté completamente orientado a darte gloria. Esté completamente orientado a ti, Señor. Que este momento de oración me ayude a orientarme a ti. Y que todo lo que haga en mi vida y en este momento me oriente a ti. tomo este momento para poner mi celular en modo, modo avión si lo necesito. Para quitar cualquier distracción, que todas mis intenciones, todos mis pensamientos y todas mis acciones, Señor, estén totalmente orientadas a estar contigo en este momento y a darte gloria, Señor. Y ahora traigo a la mente la historia. Comenzamos ya con la parte de, de la oración propia de este día, que es el camino de Maús. ¿Cuál es el comienzo de la historia? Dos discípulos caminando. Caminando como pesado. Caminando con. Un corazón triste, entristecido. Caminando con un evento traumático. Cargando cargas pesadas. Y en ese camino los encuentra Jesús. Y no solamente los encuentra Sino que les pregunta ¿De qué venían hablando? Ellos le cuentan Jesús pregunta más Jesús les va a dar alguna respuesta alguna luz una contestación luego llegan al lugar a Jerusalén Jesús hace que va a ir de corrido, ellos lo invitan y luego cenan juntos. Y al partir del pan lo reconocen. Ellos lo invitaron. Y ahora se dan cuenta que han estado con él todo este tiempo. Simplemente no lo reconocían. De hecho estaba con ellos. Durante la cruz. <ríe> lo estaban viendo. Y está con ellos ahora. Y este encuentro. Los llama a salir. Y no se pueden quedar. En Jerusalén. Sino que salen. Van con otros discípulos. Se dan cuenta que también otros lo han reconocido. Y hablan con ellos de cómo lo reconocieron al partir del pan. Así que con esta historia de fondo, pues vamos a componer el lugar, los lugares donde sucede esto. Comenzamos a utilizar nuestra imaginación para imaginar los lugares, tal vez sin las acciones que van a después a, a llevarse a cabo. El primer lugar es el camino a Jerusalén o de Jerusalén. Ay, mouse. me imagino cómo sería ese camino. Puede ser un camino que yo conozca. Tal vez me pueda imaginar un camino... ...más... ...histórico, ¿no? La idea siempre es entrar en... en ...en lo histórico que estamos viendo... ...así que... ...podría ser tal vez ese camino... ...más desértico... ...pero si nos ayuda otro camino por ahí... inclusive el del video... ...para comenzar a imaginarnos un camino... ...pues lo podemos utilizar... ...tratamos de... ...ver cómo es el camino... Tratamos de oler cómo huele este lugar, cómo huele la arena, cómo huelen dos personas caminando. <ríe> Tres. Cómo suena el caminar, qué otras cosas se escuchan a los lados. ¿Qué ruidos de fondo hay por ahí? ¿Otras personas hablando tal vez? El segundo lugar donde ocurre esto... ...es a la entrada de nuestra casa. Nos imaginamos... ...tal vez la entrada de nuestro propio hogar... ...o cómo sería la entrada aquí de estos discípulos en Emaús veo la puerta toco la pared, la puerta, los espacios Huelo, tal vez aquí hay algo más arreglado, las flores tal vez de una entrada pongo mis sentidos Dentro de mi casa, me imagino, tal vez los lugares donde Dios me ha encontrado durante esta pandemia, tal vez es el comedor de mi casa, donde ha partido el pan conmigo Dios, en mi hogar. Donde hay momentos sagrados, tal vez de oración, tal vez de encuentro con mi familia. todo un momento para reconocerlos. Finalmente el último lugar Es otro Hogar Puede ser el hogar de María Donde se reunían los discípulos Puede ser El hogar del discípulo amado Juan Que tomó A María Bajo su Techo Tal vez es la casa de algún otro ¿Cómo es esta casa? Donde nos encontramos con otros que andan queriendo servir a Dios. Me imagino cómo se ve, cómo se siente. Esos lugares de consolación en mi vida, esos lugares de gozo, de amistad. ¿Cómo huelen? Y ahora hacemos una petición para esta oración, Señor. Que te pueda reconocer en mi caminar. Que pueda verte. Tal vez otra petición podría ser, quédate conmigo, que atardece. Quédate conmigo, Señor. A continuación vamos a entrar en estos lugares que ya imaginamos. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios de manera pausada. Y vamos a interactuar como uno de sus discípulos. Dice, aquel mismo día de la crucifixión, iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén y comenzaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Me tomo unos momentos para tomar conciencia de qué cosas he hablado con otras personas últimamente. Y me imagino que voy en ese caminito que me imaginaba antes. Hablando con uno de esos amigos de lo que ya he hablado. Pero ahora vamos caminando por este camino que íbamos imaginando. Escucho que es lo que yo mismo digo. Que me dicen mis amigos. cómo nos hacemos bolas. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Me imagino esto. Como entra el grupo que me dice, que le digo. dice que no lo reconocieron. Y que les preguntó de qué venían hablando en el camino. Ellos se sorprenden y se ponen a contarle. Si tú supieras. <risas> Vamos a contarle a Jesús no solamente los chismes, que también vale la pena contárselos. Vamos a contarle lo que traemos en el corazón. Lo que nos ha pesado. Y vamos en ese caminar. Y notamos su mirada cómo nos escucha No distante, sino con gran empatía. Reconozco esa mirada amorosa. De quien se interesa. Y le cuento De mis cruces De mis dificultades Inclusive de mis traumas Y Jesús no me dice Que no hable de eso Sino al revés Me dice explícame Cuéntame más ¿Cómo es eso? No caiga en la trampa de no contarle porque él ya sabe. Más bien es porque él sabe que nos pregunta. Que si no le contamos a un amigo no le permitimos entrar ahí. Cuéntele. Le cuento a Jesús. Tomo un momento también para escuchar que Jesús me contesta y me ayuda a hacer sentido de lo que he vivido. Y sigue empezando por Moisés, continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. ¿Qué nos querrá decir Jesús acerca de cómo estaba él con nosotros en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra cruz? ¿Qué me dice Jesús? Desde Moisés a los profetas, en toda la historia de salvación, en mi historia de salvación, ¿Cómo me cuenta Jesús que ha estado él ahí? Tal vez es crucificado conmigo, tal vez llorando conmigo, tal vez abrazándome, entendiéndome. Sabemos que Jesús está como puede estar siempre Que es amando Entendiendo, abrazando, acompañando Pero dejo que Él me lo diga Desde Me doy este espacio Dice que iba atardeciendo y lo invitaron a pasar a su casa. Lo invito, le digo, ven, mira, esta es mi casa. Se la muestro, me sonríe tal vez. Me dice que Él sí, que no te preocupes. Y tengo un momento para invitar a Jesús a mi casa. Es mi casa. Siempre como está. Estoy veniendo de un viaje, a lo mejor no saben si estaba tan limpia. A lo mejor no estaba perfecta a su casa y lo invitan. Cómo invito yo a Jesús a mi casa. Quédate con nosotros. Señor. Porque atardece. Y el día ya va terminando. Y entró a quedarse con ellos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entra Jesús? Como lo invito Tal vez preparo como para cualquier invitado un poco de pan. <risa> Saco lo que tengo. Y ahí sucede. En mi casa. En mi sala. El Señor parte el pan Como que se me abren los ojos Y reconozco Que ha venido conmigo Por todo mi caminar Y lo reconozco, partiendo el pan en todo lo que soy y me lleno de su presencia. De su amor, de su luz. Me dejo estar en este momento. Me dejo disfrutar este momento de reconocimiento. Luego, al partir el pan, me dejó abrazar por él. Y luego, abro los ojos y... Ya no está Un momento para Ver cómo reaccionaría Cómo reacciono Cómo reacciona mi amigo Que acabamos de vivir Tal vez no está porque Sigue estando en mí Porque se me ha dado Porque me pide que sea sus manos Porque me pide Que vaya a hablar de él Que voy a contarles a otros discípulos de cómo vaya con ellos en el camino. Y salgo. Salgo por el mismo camino por donde vine. un fuego para contarlo con un fuego de emoción que les digo como les cuento a mis amigos como les digo que está el señor resucitado Y como me dicen ellos Que también lo han visto Vamos terminando este momento de oración. Ya hemos hablado con Jesús, pero vamos a terminar hablando acerca de toda la experiencia de este momento de oración. ¿Qué le quiero decir a Jesús? ¿Qué me querrá decir Él? ¿Le cuento? ¿Le escucho? como un amigo habla con otro Tal vez le vuelvo a decir Quédate con nosotros Quédate conmigo ¿Qué me contesta?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 si la he logrado hacer con alguien más si sé de alguien que está viéndola también por Facebook tal vez sería bueno compartir cuáles fueron las gracias de la oración, qué sucedió, qué me decía Jesús, si hubo algo importante, que pasara cómo me siento eh, esta revisión siempre es buena a veces hasta notarla. y yo le pido también que nos ponga en los comentarios si ha habido una gracia que el Señor le ha dado eh, que se puede compartir yo creo que se puede poner de una forma que, que otros lo puedan leer yo creo que siempre es bueno darle gloria a Dios y y pues dejar que otros también se den cuenta de cómo actuó Dios conmigo porque siempre es diferente lo que pasó en su oración es diferente de lo que pasó en la de su hermano, su hermana, la mía, y a veces escuchamos lo que le dijo Dios a alguien y también me lo dice a mí, ¿no? Así que pues lo podemos dejar ahí en los comentarios y hasta la próxima. Que los bendiga.